Eh, digamos que la espirometría y el, el por qué detallarlo es porque eh, hacemos eh, un, digamos, un inicio de datos antropométricos previo a, la, a lo que es la prueba de fuerza en sí. Eh, valoramos la espirometría eh, que nos da un valor eh, digamos, eh, bastante fiable y objetivo de si hay una posible obstrucción a nivel respiratorio. Y la tercera prueba a nivel basal, previa, al, eh, bueno, previa a la prueba de fuerza en sí, es el electrocardiograma de reposo, que sí que también nos da bastante información acerca de, eh, de si tiene algún tipo de anomalía en cuanto a la conducción eléctrica cardíaca. El corazón se mueve y por eso es interesante valorarlo porque estar valorando funcionalmente cómo está funcionando el corazón, si las válvulas abren bien, si no abren bien, si el corazón se contrae adecuadamente, si el tamaño de las cavidades es adecuado o no. No solo el movimiento del corazón, sino que analizamos también los flujos de sangre entre unas cavidades y otras, y eso también nos da muchísima información sobre el funcionamiento del corazón como bomba. Valoramos también previo a la prueba la tensión arterial de reposo, la frecuencia agregada de reposo y ya estaríamos dentro del protocolo completo de valoración previa a prueba de esfuerzo en sí. La función de los electrodos es medir desde un punto de vista objetivo la actividad eléctrica del corazón, tanto en reposo como en ejercicio una vez comenzada la prueba. En función del protocolo que utilizamos, el que realmente utilizamos en la clínica diaria, son 25 vatios de inicio y después va subiendo de forma muy progresiva la carga. Prácticamente el deportista no nota esa subida, pero se puede decir que al minuto es una subida igual de 25 vatios. Así que es una carga muy progresiva y el cual va subiendo muy progresiva la frecuencia y todos los datos. La frecuencia cardíaca se mide desde el inicio, el electrocardiograma de reposo. En principio con la prueba eh, tenemos una subida que suele ser progresiva y el propio monitor nos va dando información de la frecuencia y así como la tensión sí que se tiene que medir eh, cada, cada tres minutos en la prueba de esfuerzo en bici. Siempre la medimos inicial, cada tres minutos luego una tensión arterial máxima que es la que más, más información nos aporta de si tenemos un paciente o deportista con respuesta hipertensiva de esfuerzo o no. En estos casos, eh, tratando deportistas, eh, nuestra sensación, nuestra percepción es que sean ellos los que nos transmitan que son, tienen el máximo esfuerzo. O Está sea, claro que nosotros también lo sabemos de forma objetiva por el monitor, pero digamos que son ellos los que nos transmiten la, el máximo esfuerzo. Bueno, la tercera fase de la prueba efectivamente la fase de recuperación y ahí controlamos tensión arterial cada, también cada dos minutos y frecuencia cardíaca, conforme disminuye la carga que el deportista tiene, va regulando esa frecuencia y lo habitual es que veamos también una buena recuperación en cuanto a frecuencia cardíaca, a no ser que el deportista esté en un periodo de inicio de actividad o le esté costando un poco más en ese periodo. Hay gente que no lo conoce realmente, que se hace, que no, y pensamos que es muy útil, y digamos que debería ser indicativo o obligatorio el hacer una preprueba o preparticipación en carrera, y luego de manera regular una, al año, una vez al año si no detectamos anomalías, si no detectamos nada diferente a lo habitual. Es un periodo que consideramos bastante útil, un periodo de tiempo, el cual pueden sufrir lesiones que también puedo valorar del aparato locomotor, otro tipo de, de o ha habido enfermedades comunes que también influyen a nivel de rendimiento, bueno al final es una evaluación global.